Eh, un paciente que tenía con una condición crónica que no respondía a los medicamentos alopáticos y entre ambos empezamos a buscar herramientas que nos permitieran mejorar su calidad de vida. Él fue el que propuso inicialmente usar cannabis y desde ese momento empecé como a estudiar y dado los buenos resultados en él empecé a descubrir algo que nunca me habían enseñado en la universidad. A ver, básicamente la planta de marihuana no funciona por una cuestión simplemente de fe. Esto es un tema que tiene que ver con un sistema que tenemos en nuestro organismo. Para explicarlo en palabras sencillas, la planta tiene unas sustancias que se llaman cannabinoides. Dentro de ellos hay más de 144, dos de ellos los más abundantes, por tanto los que más impacto generan y de los que más hay investigación se llaman THC y CBD. Esas dos sustancias... Es como si fueran una llave cuando entran al organismo se pegan a unos sitios específicos en nuestro cuerpo que son como unas cerraduras el nombre científico o técnico de esas cerraduras es receptores para cannabinoides. Todos los humanos, todos los vertebrados y algunos invertebrados tienen eh, estas cerraduras. ¿Por qué las tenemos? Porque nosotros producimos unas sustancias que se parecen a las de la planta del cannabis y esas sustancias se bautizaron endocannabinoides. Eso hace que se forme un sistema que es el sistema endocannabinoide que está descrito desde los años 90, y que está implicado en múltiples funciones del organismo. En la medida que hemos ido entendiendo las funciones de este sistema es que sabemos en qué personas o en qué condiciones clínicas podemos usar cannabis con fines medicinales. En la medicina con cannabis está descrito el efecto entourage o el efecto sinérgico. ¿Qué quiere decir eso? Que todas esas partes o esos principios activos de la planta actúan en equipo. Cada uno solito no es capaz de hacerlo bien, o si lo hace, lo hace a costa de un precio biológico muy alto. Y para hacer un ejemplo sencillo es, si tenemos un equipo de fútbol como el de nuestra selección, eh, Colombia, si yo pongo solo a jugar a James Rodríguez, probablemente no vamos a llegar al próximo mundial, pero si yo hago que todos los jugadores jueguen y que todos pongan su parte, voy a tener una mejor actuación. Eso es el efecto sinérgico, es la suma de las partes, da muchísimo más que cada una de sus partes individuales. A ver, yo creo que, que, que la academia está en mora de empezar a hablar de este tema el sistema endocannabinoide ya tiene casi 30 años de haberse reconocido y de estarse hablando de él. Yo no creo que ya las universidades puedan excluir esto de suspenso, no solo medicina, sino todas las áreas o ciencias de la salud. Es como si mañana decidamos que no volvamos a hablar sobre sistema gastrointestinal o sobre sistema geniturinario. Entonces, todo lo que puse por allí, el médico no va a hacer, saber cómo tratarlo. Lo mismo pasa aquí, cuando entendemos ese potencial y esa funcionalidad del sistema endocannabinoide, tenemos claro que sí o sí hay que incluirlo en los pensum de todas las facultades de ciencias de la salud.